Hola amigos y amigas como se encuentran bien no creo que estén tan emocionados como yo, ok tal vez estén muy felices tal vez se la estén pasando bien, pero no sé si estén en plena acción flipal como la que como la que yo me encuentro en este momento así, es este nuevo formato muy emocionante muy filpante el día de hoy, tal vez muchos de ustedes la mayoría de ustedes deben de saber que tengo nueva información para todos ustedes, claro que si ya quete la compañía Capcom anuncios de su nuevo trabajo hasta estará disponible el 20%. 24 de marzo de 2023 en PS5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC a través de este año. Punto que va a salir su nuevo trabajo de Resident Evil 4 la remake estará disponible ese mismo mes quisiera entrar de lleno en la exposición. Ese es un poco apresurado han oído hablar del de prototipo Omnimatrix. Hoy comenzamos a relatar la historia una vez esto comencemos sin rodeos. El prototipo Omnimatrix, abreviado y más conocido como Omnitrix, fue un dispositivo alienígena profesional muy poderoso en forma de reloj terrestre que se adjuntó a la muñeca de Ben en el primer episodio de la serie y es el dispositivo que la serie y la franquicia giraban en torno. Tras su destrucción, fue reemplazado por el Omnitrix. Segundo Historia el Omnitrix fue creado por Azmuth como herramienta de paz en un acto de arrepentimiento después de la destrucción causada por su creación anterior, Ascalon, un arma de poder terrible. El dispositivo tenía un doble propósito, habría que promover la comprensión entre las especies, al permitir a otros seres experimentar diferentes formas de vida, y que también serviría como un depósito para el ADN de más de un millón de especies inteligentes diferentes, preservarlos en caso de que alguno de ellos se extinguieran. Secretamente, Azmuth también tenía otro motivo para crear el Omnitrix. Esperaba que su amante distanciada Zenith, que le había dejado cuando él creó Ascalón, se enteraría de su cambio fue destruido en la batalla final, a fin de evitar que Vilgax se apoderara de la Tierra y es sustituido por el Ultimatrix. Azmuth reveló en Enemigo Supremo que este Omnitrix solo era un prototipo, y que empezó a trabajar en el nuevo Omnitrix seis años atrás. En la batalla final, Ben dijo que quería este Omnitrix y también lo dice en Omniverse dice que también quería el otro punto apariencia reloj barra pulsera forma desperfecta Ben 10 en la primera forma que Ben encontró el Omnitrix parecía un reloj de pulsera muy grande, sobre todo negro y de color gris, con una placa gris, o negra, en el medio, como la cara de un reloj, con cuatro focos verdes en cada punto cardinal de este, que tiene una forma de reloj de arena verde, el símbolo intergaláctico de la paz, también en la insignia de Plomero y Galván Prime, en él, de ahí que tenga los bordes negros. Debido a que los símbolos se combinan barra sobreponen en uno solo, por la parte inferior, un anillo central negro donde se encuentra la firma de Miaxx, y dos tubos blancos que al parecer transportan el ADN al usuario rodeando todo el reloj. Ben 10 Omniverse en Omniverse el Omnitrix aparece con una estilización más cuadrada y con el dial hexagonal, sin embargo esto es una formalidad, debido al nuevo estilo de dibujo, estilo Omniverse. Forma recalibrada cuando se recalibró, el Omnitrix ganó una forma más práctica y parecida a reloj, una pulsera verde, se hizo más pequeña y más elegante, y la placa interior permaneció negra conservando así el sitio de la firma de Adam de Miaxx y la exterior verde, el dial se volvió gris, posiblemente de metal, con cuatro fisuras rectas sustituyendo los focos verdes de alrededor del dial anterior. El interior de la forma de reloj de arena se ilumina en diferentes colores, en ciertos momentos. Estos colores significan el modo en que el Omnitrix está actualmente. Símbolo del Alien Forma Desperfecta Ben 10 en la serie original, el símbolo del Omnitrix cuando está en uso es de color blanco en el interior y triángulos grises con los bordes y alrededor negros, el dial es del mismo gris que los triángulos, sin embargo este diseño era debido a que el Omnitrix contaba con un protector contra rayaduras, el cual se cayó en destrucción alienígena. Ben 10 Fuerza Alienígena en esta serie el símbolo del Omnitrix es bastante parecido al de la serie original pero el interior es verde en vez de blanco y los triángulos no tienen el borde negro, debido a la animación nueva. Ben 10 Omniverse en off el símbolo es el mismo que en sus antecesores debido a que a los 11 años de Ben, el Omnitrix ya no contaba con el protector, con excepción de que luce hexagonal debido a la nueva animación. Forma recalibrada en fuerza alienígena el símbolo del Omnitrix cambia drásticamente, los triángulos del símbolo de la paz intergaláctica son negros al igual que los borde y alrededor dando la apariencia de ser uno solo, y el interior se vuelve verde en vez de blanco. El dial es de un gris un poco más oscuro que en la serie original. Este diseño se ha conservado hasta la fecha en off.